¿Conoces Printala.com? Printala es una plataforma donde puedes subir tus fotos y permitir que todo el mundo descubra tu punto de vista, generando ingresos con la impresión de tus trabajos. Buscamos fotógrafos y artistas digitales. Te invitamos a que seas nuestro socio, colaborador y amigo. Trabajaremos en equipo potenciando la difusión y venta de tus fotos con un beneficio compartido. Impríntala, las reglas del juego son honestidad, transparencia y beneficio sostenible. ¿Te apuntas?